Casi terminando nuestro programa de día miércoles, cuarto bloque y te avisamos. Hoy había actividad física en vivo, clase de gimnasia, nada más y nada menos que con nuestro profe Denis Felizari, que le damos la bienvenida. Una vez más, esta diferencia de altura, no se rían, no tienen se nota, prohibido no reírse de mí. <risa> <risa> ¿Cuánto me dices? 1.97. Ay, yo 1.51, fíjate no, qué diferencia. Sí. Denis. bienvenido, Hola. profe, ¿cómo Muchísimo estás? gracias, espectacular, acá con muchas ganas de hacerte entrenar apps, oh. pero la consigna es también a uh, quienes están viendo el programa, estén sí. conectados en, viendo tele, en, en YouTube, en, el, en donde estén. sí conectarse, son ocho minutos y sumarse al entrenamiento, Perfecto. no necesitan una cochoneta si no la tienen a mano, uh -huh. van una hora buscan un almohadón, buscan una trazada lo que sea, Excelente. y en ocho minutos vamos a entrenar bien los abs. Dale, todos listos del otro lado entonces hoy tenemos rutina de abdominales rutina ¿Y yo puedo arrancar agradeciendo a mi conjunto pues que tengo que hacer desfile claro Obvio. y agradecer a Vibra Inventaria que me acompañan todos los miércoles De deportes que tenemos aquí en Mendoza Mirá lo que es este conjunto de calza Y topsito haciendo juegos con colores Bien vivos porque Es invierno, bueno no es invierno, es otoño Se viene el invierno pero igual hay que ponerle onda Cuando vamos a entrenar, ponerle color Así que gracias a Vibra por acompañarme con esta ropa Tan bonita y tan cómoda, súper buena calidad Así que más que invitados a, a conocerlos Ahora sí, a trabajar Perfecto, ahora todos vamos a arrancar Con un ejercicio básico, en realidad vamos a combinar Dos ejercicios, mm. un básico y uno de rotación Bien. Para trabajar un poco los oblicuos Y entrar en calor Solamente tres series Te voy a mostrar el primer ejercicio Así que nos vamos acomodando Posición Perfecto. de plancha Los antebrazos Apoyados en la colchoneta Rodillas extendidas, contraigo fuerte el abdomen, uh -huh. aprieto también un poco el glúteo para que no se arquee la zona lumbar, me un poquito caer hacia adentro, eso y bajo un poquito más. Perfecto. Y ahí vamos a mantener unos 20 segundos este ejercicio que es bastante bastante común, lo realizamos mucho en el gimnasio y también es re importante hacerlo porque nos ayuda a nosotros a mejorar lo que es la estabilidad. Del core de la zona media uh -huh. que nos va a traer un montón de beneficios, no solo a nivel estético, sino también a, a nivel funcional. Y es como, como súper completo, porque no solo lo sentís en el abdomen, en la fuerza, sino los brazos. Sí, se va a sentir todo. todo. Vamos a empezar a temblar un poquito, es normal. Sí. Vamos a hacer 20 segundos y nos quedan unos 5 segundos: 4, 3, Bien. 2, 1. Y nos vamos a levantar Bien. arriba. Para, antes me gustaría sí. mostrar, porque hay errores re comunes cuando hacemos plancha, como que nos vamos un poquito para abajo. Sí, o medio comunes, que nos, y nos, nos arqueamos, cadera, ¿no? Muy abajo y claro. Y así modo también punto medio y siempre no solo contrayendo esta parte que es, es zona media, pero también el glúteo es parte de la zona media ah, okay. y hay que apretarlo con ganas, okay. Bien, Perfecto. Vamos arriba y ahora vamos a combinar unos 20 segundos en este ejercicio que es de rotación. Vamos a ir de esta posición a esta de forma continua. Y le vamos a dar ritmo y velocidad. Okay, esta es, Son kilos. tres kilitos, pueden usar una botella, sí, pueden claro. usar lo que sea, es lo mismo. Van a ir en diagonal hacia arriba Ahí Eso Y no es a esa velocidad sino un poquito más rápido y continuo Cosa que tengas que frenar Cuando llegues arriba Frenar y cambiar la dirección Bien. Más rápido Eso Vamos a hacer 20 repeticiones 5 6 7 8 9 Acompaño la mirada Con, eh, la, con la mirada de la mancuerna O la botella Eso, perfecto ¿Cuántas llevamos, Clary? Perdí la cuenta Una sí. 15 16 17 18 19 y no termina ahí, vamos para el otro lado. Eso claro. es importante ah. que se concentren de aquel lado. También estar apretando bien claro. por el abdomen, no es mover los brazos. El uh -huh. trabajo tiene que salir de la zona media. ¿Estamos? Perfecto, dale. Entonces, vamos. vamos a ir al otro lado y vamos a ir ahí. Una, dos, vos siempre contá, Clary porque yo me pongo a hablar y pierdo okay. la cuenta y puedes dar cinco minutos haciendo este ejercicio. <ríe> Así que ahí, perfecto. Mantengo los codos siempre estirados. Un error común es diez. querer facilitar el trabajo. Disciplina. Acortando el rango del codo. Eso, ¿cuántas llevamos? 15, 100. 16, eso, 17, 18. Acompaño con la mirada a la vanguarda 19, 20 y ya. Así como estamos, de plancha de nuevo. Vamos. Vamos. Y en 3, 2, 1. Eso, saco menos cola, más metido para adentro de la cola, eso y más un poquitito más arriba. Ahí estamos, perfecto. Siempre me preguntan, Che, Denis, con este, esta rutina, me estás haciendo de abdominales. Voy a quedar espectacular para el verano, todos los cuadraditos <risa> marcados. Y me gusta remarcar que no es tan así. En realidad hay otras cosas importantes. Ahora le vamos a... O sea, la prioridad de este trabajo, llevamos unos 15 segundos, tranqui, clari. Es que nosotros mejoremos la estabilidad del core para que nos traiga beneficios a nivel salud okay. postural. Vamos arriba. Vamos. Y empezamos la segunda serie de rotaciones. <risa> Excelente. Tres... Dos. Uno, no se olviden de aquel lado de mirar la mancuerna hacia el lado que van, ¿ok? Ok. Bien. Bien firmes. Eso, derecho. Todo el trabajo de zona media. Un poquito más rápido. Así tengo que romper el este movimiento para cambiar de dirección. Seguí contando, Clary. Once. Ahora, si nosotros queremos hacer trabajo, este trabajo, obviamente podemos mejorar el abdomen y que se vea mejor. Pero recordemos que hay otras cosas importantes a tener en cuenta para que esto pase. Veinte, vamos para el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1, va. ¿Cuáles son estas cositas? Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que caminar más, hacer trabajo aeróbico, cuidarnos en la alimentación. Con flexibilidad, obvio. Un poquito más cerradas las piernas. Un poco más. Eso. Miro las mancuernas. Excelente. 15. 15 16. Que te das con fuerza, 17, 18, 18, 18 19, estás como enojado. 20, Ay, Está la Bien, vamos a la última serie Dale En 3, 2, 1 y terminamos no Pre este breve calentamiento ¿Esto es el precalentamiento? Este es el precalentamiento, este es pre no, así muévete un poquito más colas, Lucky, con la salida dame fuerza. Te voy a carita de verte <risa> Estamos bien ahí, contar un segundos Llevamos uh -huh. unos 8 segundos 9, 10, últimos 10 segundos no es necesario que tú hagas 20 segundos. Si te estás cansando antes, podés frenar, obvio. Este, el tiempo, las repeticiones dependen mucho de la condición física de cada uno. Eso es re importante saberlo. Nos recuperamos y vamos la última. Nos preparamos. Yo creo que, Va que a llegar, la la la El pase lo hace vos. De clarita Yo voy a estar allá desmaldada sí. Yo el resto de la semana Derechita, cierro los pies un poquito más. Acordate toda la fuerza de acá de zona media. Y vamos. Uno. Dos, ahora los voy a hacer un poquito más cortito. Aquí lado también, eso. Es re importante acelerar rápido para cambiar de dirección. Eso hace que el trabajo sea un poquito más complejo. Tengas el peso que tengas, un poquito más fuerte. Eso, ¿cuántas vamos? 14. 15, 16, 17, 18, 19. Venga, vamos a quitar la última y el próximo ejercicio les va a encantar. Dale. Bien. Vamos equipo, del otro lado hay gente vamos entrenando nosotros con nosotros. Sí, así los que. Estamos motivados, dale. concentrados en la técnica sobre Muy todo. Bien. Si entrenamos en casa tenemos que hacerlo bien. Ahí va. Concentrados en la técnica. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Codito extendido. Nos tentamos con eso. Puede pasar de aquel lado también. Mantengan el codo extendido. Miro la mancuerna, recuerdo. ¿Cuánto vamos a 17? 18, 17, 18, 18, 18, 18 19, 20, 20 Casi te robo como 5 claro. repeticiones Recuperamos, ahora sí, tomamos un poquito de respiro Aflojamos este, el cuerpo Aprovechamos para recuperar Porque el próximo trabajo Vamos a hacer flexión de cadera Y Bien. va a ser bastante intenso y Vamos a sentir un vamos. calorcito especial no, en el abdomen Sí, nos vamos acostando si querés Se puede ir acostando de aquel lado también vale. Hay muchas formas de trabajar estos ejercicios de flexión Vamos a hacer uno, este, es importante también tener en cuenta si no tenemos algún tipo de patología en la espalda uh -huh. O algún tipo de malestar porque en ese caso sí tendríamos que tener consideraciones especiales En la selección de ejercicios y en la técnica de los ejercicios que elijamos Perfecto Ahora vamos a hacer una, una bisagra mentirosa porque vamos a levantar los pies como si fuéramos a hacer las bisagras uh -huh. tradicionales Personas que tengan acortamiento posterior o les tire mucho pueden flexionar un poquito Clarí la veo bastante bien y vamos a mantener ahí el cuerpo, la cabeza va a quedar apoyada, las manos hacia atrás Y vamos a hacer de cuenta que queremos tocar la punta de los pies con las manos Pero no hace falta tocarlo, si vas a subir muy okay. despacito No es explosivo como recién, vas a subir despacito, van a subir despacio de aquel lado Más despacio es concentrarme okay. en apretar y no es necesario levantar tanto Eso, y sobre todo en bajar muy que despacio tengo un cable que me está Ahí está, Apreta, ahí está, perfecto, ahí lo sacamos Ese es el ejercicio, ahora recuperamos un poquito Bien Recuperamos Voy a dar algunas consideraciones a aquel lado, qué es lo que... Deberíamos tener cuidado si pasa. Si nuestra espalda se arquea demasiado cuando estamos abajo, uno es un disparador, un, un llamado de atención, a que tal vez tendríamos que elegir otro ejercicio. Si vos Bien. sentís la espalda estable, no, no molesta, ¿molesta algo? No. ¿No? Podemos ejecutar este ejercicio perfectamente Perfecto. ¿estamos? ¿Es necesario que las piernas estén como súper rectas o un poquito como, Pueden estar un poquito hacia B. allá Obviamente gente que tiene poca flexibilidad Tal vez les cueste ponerla ahí Mientras claro. ahí o incluso las pueden flexionar un poquito, no pasa nada Perfecto. En el caso tú ya mantén ahí Dale Para también que tener tensión en el flexor Vamos a arrancar, son 15 repeticiones, te las voy a regalar Dale Son 3 series de 15 con 15 segundos de pausa Vamos, Bien, dale Eso, arrancamos Uno, muy despacio la bajada Que el lado también no es... Rápido, muy despacito. 4, 5 y muy, muy despacio la subida también, más controlada. Y concentrándome en apretar fuerte conscientemente el abdomen. Eso, estás contando? 9. 9, 10. Eso. 11 12. 13. 14. 15. Perfecto. ¿Cómo lo sentiste? Bien. ¿Se siente local en el abdomen? Sí, a full. Genial. Es, remarco mucho esto de que lo hagamos despacio Porque mientras más lento lo hagamos Y tengamos más control sobre el mo movimiento Mayor intensidad le vamos a estar dando el claro. ejercicio Sin la necesidad de agarrar una mancuerna uh -huh. Sin la necesidad de ponerle peso Entonces siempre es muy importante ese, Sobre todo en este ejercicio, trabajarlo bien controlado Perfecto Vamos a la segunda serie Dale Eso Vamos Muy despacio Uno Más despacio Se M Más 3 Dos Tres Bien Cuatro 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, última 5, 11, 12, 13, 14, bien de aquel lado también, imagino que estamos a full de aquel lado, 15, recuperamos. Y mientras damos pausa un poquito, aclaro también otra cosa que se suele preguntar y es, ¿esto lo hacemos todos los días? ¿Estamos dos horas mm. en el gimnasio o en la casa haciendo esto? No, ojo, porque por ahí... ¿Cuántas como... veces por semana no, esta mini rutina mira, que estamos armando? Generalmente, eh, lo que yo trato de recomendar es de que... Esto son, es un trabajo complementario a la rutina principal Entonces por ello yo lo, lo suelo meter incluso hasta todos los días Pero como parte del precalentamiento de la rutina principal que se va, que se va a ejecutar No sé pero, cuánto tiempo más tenemos, yo pregunto del otro lado Hay que ir cerrando Hay que ir cerrando Una serie más Perfecto Una más de esta Una más de esta Dale. Y vamos a completar la última el último ejercicio de otra serie nueva Bueno Bien, ahora vamos a agregar una consigna que es Subo, mantengo un segundo Y a partir de ahí yo te voy a dar decir cuándo bajas 3, 2, 1 Del otro lado también, mantengo un segundo Bajo, eso Mant Vamos, mantengo un segundo Bajo, perfecto Y no se queden atrás, sino que inmediatamente vuelvo a subir Toco atrás y vuelvo a subir Mantengo, Vaya a mi ritmo Eso, 4 4, 5, eso 6 Siete Vamos, últimas ocho Ocho sí. <risa> ¡Duele mucho! Sigo Diez Últimas cinco Vamos estás muy bien dale. Últimas cuatro Muy bien Tres Eso Dos Última Uno Recupero Y mientras recuperamos Arriba o si quieres, sentate ahí, quédate ahí okay. que te voy a mostrar la técnica del último ejercicio. Dale. Vamos a ver si alcanzamos a hacer una o dos series. Una Esta serie, es, me dicen que alcanzamos a hacer. Una serie alcanzamos a hacer. No, bueno. no porque yo te quiera robar, profe, eh, sino porque el tiempo que apremia. ¿Estás ¿Seguro que es eso? No. El tiempo apremia. Bien, acostate, acostate que lo vamos a mostrar. Bien, ¿así de espaldas también? Sí, estos son. Okay. Estos están buenos, tienen una dificultad un poquito más compleja. Las mancuernas las Uy, vamos no a tomar. Si no, mancuernas. no, tranqui. La posición de las manos. Es esa, ahí Lo que vamos a hacer es Ahí, me hago bolita Me hago bolita Y ahora cuando voy hacia atrás Van los pies hacia esta posición Y las manos como que quieren ir hacia la colchoneta Y te estiras Sin, sin estirar los pies Sino que ahí, ahí. Eso Y volvemos okay. a hacer bolita Es como bolita de los dos lados eh. Ahí va bien Ahí va, <risa> va perfecto. perfecto Esto podemos hacer entre 10 y 20 repeticiones En este caso vamos 4 Es muy importante apretar de ambos extremos Para hacer una contracción máxima Eso ¿Cuántas vamos? No sé Es siete <risa> Ocho Bien Nueve Diez recupera recupera si hacemos la última La segunda serie y última Y cortamos Mirá Luquita Luquita, a ver no, no, ¿Qué no, pasó? Lucas. Es que estoy haciendo la par Estoy ¿No? muerto Estoy, estoy muerto, estoy muerto <risa> Yo tengo, tengo que contarle algo Con el Luchito Hemos ah, arreglado Tenemos una No sé tenemos... si te va a servir de ¿Qué cosas han arreglado? Contalo. Vamos a juntar a entrenar En el gimnasio Y vamos a, vamos a hacer un registro De ese entrenamiento Para que lo podamos ver todos Para, para que este se traer. puedan reír todos Vamos a vender vamos, La puerta del canal en va. Última serie chicos Chicas de aquel lado Vamos Dos Acordate de levantar la espalda Cuando Cuando, se cuando eso, vengo para ahí, acá Ahí, eso Bien Perfecto Cuatro Cinco Bien, 6, en este caso se puede arquear un poquito, no, no, no tiene que ser exagerado, si se arquea demasiado, llevan las piernas un poquito, no, no separan tanto las piernas del cuerpo, hacen un movimiento más corto. 11, 12, vamos a llevar las 15, 13, 14 y 15, excelente, recuperamos Clari. Uh -huh. recuperamos aquel lado, ¡Vamos! un aplauso para todos los que estuvieron participando. ¡Eh! Vamos Clarita, vamos Clarita, ¡Eh! No, tremendo, ¿no? Pues, Mañana ¿sí? me voy a acordar de usted bueno. Esto es un poquito un, un, oh. un trabajo cortito Que puede servir Para entrenar, entrenar en casa O como Perfecto. hacerlo Como break, Calentamiento antes Una rutina Hay un montón De alternativas Para poder hacer Pero bueno Espero que les haya servido Esta herramienta Excelente. Para que puedan usar De aquel lado Cuando quieran entrenar Rápidamente un, un entrenamiento express Perfecto Y si quieren volver A ver esta rutina Recuerden que todos Los episodios De mejor de mañana Quedan cargados En el canal de YouTube Entonces ahí tomas nota Este ejercicio Este otro Y necesitas simplemente No hace falta que sea Una colchoneta Con que pongas para unos sabía. Limoncito. Unas botellas las puedes llenar de agua o de arena y ahí Totalmente. te sirven como mancuernas, súper práctico. Totalmente. Denis, así que, un gusto. gracias. Tenemos ¿Eh? que seguir con el programa. Venga para el programa. Me programas. fallaste esta vez. No, no, yo estoy agotado. ¿Qué pasa? Estás estoy agotado. agotado. No puedo seguir Azul. Así. <risa> no, no, yo puse ejercicio florista, me ha afectado bueno, mucho. Todos los miércoles tenemos rutina sí. de ejercicio, así que ustedes ya vayan eh, adecuándose, porque cada sí. miércoles entrenamos aquí en Mejor de Mañana.